Hola, hola, a vosotros aquí Somar comentando Un día en la taberna Y hoy nos vamos a Total War Warhammer Nuestra campaña con los enanos Este va a ser nuestro capítulo número 28 Si no me fallan las cuentas Y vamos a partir la leche O sea, vamos a reventar a estos condes vampiros O sea, para que veáis cómo está el equilibrio de poder Literalmente los pasamos por encima Pero vamos a jugar la batalla Para disfrutarla Vamos a por ellos Así que todo se ha dicho. Lo único que me preocupa son estos bicharracos de aquí. Que, bueno, tienen vuelo y todo eso, pero el resto, solamente con dracolierros y la. Y la artillería, los reventamos. Pero, pues, pero. sin duda, eh. O sea, no nos deberían llegar a tocar. Con una descarga de dracolierros, así pasando con el lanzallamas, nos los fundimos. Esto no debería preocuparme porque prácticamente todos mi, todas mis unidades son acorazadas. Así que esta contra nosotros no va a hacer nada. Y ya está. Bueno, a lo mejor me preocupa el hecho de que tienen cuatro héroes y nosotros solo dos. Pero nuestros héroes son mucho más fuertes que los suyos. Pero bastante más. Entonces, ya por eso... Para adelante. Y sin... Y vamos. Sin miedo Ahora hay que ver cómo montamos la formación Porque hemos perdido una de barbas largas Eso es importante Y aquí, como solo tenemos reclutamiento global O sea, a nivel Global Es un problemita Vale, vamos a tirar todo para atrás Vale Ok Uy, aquí solo hay dos Vale. Bueno, a ver, así. Que no me acuerdo nunca de fijar el grupo, vale. Ahora, con este grupo ya fijado, lo vamos a hacer un poquito para atrás. Vamos a meter... Vale, vosotros aquí, vosotros aquí, ok. Vale, vamos a meter barradas largas aquí en el centro. Por, por meter el bufo y que, y que se aguante bien la cosa Y vamos a meter Aquí en este costado Un poco más abiertos, por favor, gracias Vale, un poquito más abiertos Así, vale vale, Vamos a hacer que este sea nuestro núcleo central Vale A ver, tal y como estamos Por favor Además, vamos a meter aquí detrás Vale uh, Exacto Vale, y este va a ser nuestro núcleo central. Vale, ahora vamos a añadir aquí en este lado y aquí en este lado. Vale, estos dos heros, perfecto. Y aquí tenemos a estos. A estos. Aquí, acabando de cerrar. Y a dos ballesteros aquí, perfecto. perfecto. Vale, entonces... Esto va a ser un grupo. Y justo aquí en este otro lado... Vale, aquí tenemos estos enanos. Aquí tenemos... Aquí los señores con las hachas. De hecho, es que esto tendría que estar más abierto incluso. Vale, ahora gestionamos eso. Vale, y los enanos vamos a tenerlos aquí detrás. Acabando de cerrar. Vale. Ahora bien. El uno que sea el... Siete. Vosotros pasáis a ser el 1 Vosotros el 2 Vosotros el 4 Ah no, vosotros el 3 Y apañado, vale El 3, vamos a abrirlos un poco Vamos a abrirlos un poquito más Vale Vale, Y el 4 sí que están Fijaos Vale, un poquito más abiertos. Eso, eso. Vale, está bien. Con esto, listo. Ahora vamos a meter el número 7 fijo aquí. Vale, para que comience el combate y disparar ya. Vale, y el resto vamos a movilizarlos. Vale. Vale, tres y 4 Vale, ok. No tenemos... ¿Aún no llegamos? No, aún no llegamos. Mucha gente, eh. Mucha gentecilla. Vale. Con el lanzagravios... Es que esto... Vale, falta, falta mucho rango. Uh, aquí en este lateral... Lo suyo sería reventar la zona centro Porque vienen, me vienen fuertes, eh Pero Aquí, ¿puedes disparar? Con el lanzagravio, sí, hombre Nah, pero esto no No lo vamos a poder impactar bien A ver, que tiren Pero yo creo que no Ah, pues sí que le pegan, eh Nah, estamos matando Moscas a cañonazos Vamos a reventar esta unidad de infantería fuerte y ya está. ¿Las de los garrotes dónde está? Ah, la de los garrotes tiene que acechar, es verdad. Vale, bueno, bueno, no pasa nada. Vale, está bien, está bien. Que vayamos reventando... Vale, el cañón de órgano. ¿A quién le vamos a tirar con el cañón de órgano? O oh, si puede ser a esta, sería maravilloso. ¡Oh! ¿Qué me dices? Me parece correcto. Reventarlos. Dime que viene. ¡Qué barbaridad! Vale. velocidad, no pasa nada no pasa nada vale, los cañones de órganos, vamos a cambiarlos vaya, el otro Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí Vale, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Vale, esta de Draco hierros la voy a orientar un poquito más hacia esa zona. De hecho, voy a traerme aquí a nuestro señor. Porque este flanco pinta que va a estar complicado. Vale, perfecto. Sí. Vale. Vale. Okay, vale vale, vale, vale, vale, este lo vamos a luchar aquí. ¿Vale? Vale, vamos a acudir aquí al centro, nos hace falta. Los dracoyerros, por Dios. Vale, ¿qué podemos atacar? Vale, aquí me parece correcto. Vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí. Vale, el señor aquí... Vale, vamos a acudir aquí Va, apoyamos, apoyamos, apoyamos, apoyamos, apoyamos apoyamos, Porque si no lo vamos a pasar muy mal Podemos Vale, ahí que literalmente no hay nadie nuestro En este mogollón Espero que no se revienten a nadie de este grupo. Me dolería mucho. Dios. Vale, a Helmangust. No, no, que le peguen a Helmangust. Todos a, aquí, a por Helmangust. Sí, sí, ahí, ahí, a que pillarlo. Vale, nada, sí, ya hemos acabado ahí. Vamos a rotar un poquito. Y simplemente con el daño, es que... Deberíamos estar reventando. Vale. Vale, colapsamos aquí. Vale, ¿esta es la de barbas largas? Sí Es que es la fuerza de choque Vale, bueno, esto es al fin y al cabo al ser solo enanos Luego ya vendré con... Con ejércitos para apoyar y ya está Llegado el momento, al fin y al cabo. Venga, colapsamos aquí. Nah, son nuestros, ¿no? Dios, Dios. Vale, nada, ahora. Nah. Vale, ok, ok, ok. Alto fuego, alto fuego, alto fuego, alto fuego, alto fuego. Alto fuego, alto fuego. Vale. Uh. Nah, es matar a su señor y matando a su señor el resto va por el aire, pero... 200 pérdidas, ¿eh? Y él ha perdido el ejército completo, pero completo. No, y de hecho creo que nos hemos reventado a su ejército más potente con lo que ahora los condes vampiros van a ir C 100 bajas, 52, 53, 101, 30, 40... Dios. Dios, Dios, Dios, Dios. Cero. Ah, porque este se ha estado pegando contra todos los héroes, claro. Toma, y derrotado, Germán Ghost. Lo que sí que necesitamos es recuperarnos. Derrota tres ejércitos no muertos. Vale. Daño, ingresos, liderazgo. Dios, Dios, Dios, Dios. Cuántas cosas. Vale. Veterano con cicatrices. Sí. Tanque. Las habilidades seleccionadas han hecho a este personaje muy eficaz a la hora de resistir daño físico durante largos periodos. Perfecto. Vale, podemos añadir. E incorporar al héroe. No, bueno, espérate, espérate, espérate. Vamos aquí a dañar las murallas. 53% Rezamos de que salga bien. Fracaso. Ay, chico. Nah, pero bueno, vamos a eso. Vamos a pasarnos a los condes vampiros bastante por la piedra. Vale. Oh, qué, ¡Qué ejército tiene Thorgrim, tú! Vale. Y nada. Ya estamos. Sí, ya están todos los movimientos hechos. Ok, vale. Vamos a pasar turno. ¿Qué tenemos de agravios? Un asesinato contra un conde vampiro. Un asesinato contra pieles verdes. Y hay que matar a Gringol per hierro. Vale. Ya está, ¿eh? O sea, para eliminar a los orcos es... Eliminar a Gdingor Piel Hierro, ya está. Y los eliminamos de la faz de la tierra. Vale, uff, vale. Duncasting, vale. Bueno, tiene movimientos, pero el castillo de Drakenhof lo vamos a tumbar. No deberíamos tardar en tumbarlo. Hey, Wiseline, ¿qué I queréis? Alianza defensiva. Vale, me parece correcto. Estos no tienen malos rollos con nadie ni... Vale. ¿Pero nos movilizamos o no? Dañar murallas fracaso. Los antiguos juramentos. Vale. Vale. Celebración. Ojo. Una de las ediciones más viejas del libro de los arbios de esta fortaleza enana ha sido tachada. Para festejarlo, celebran un gran festín. Celebración. Orden público. Perfecto. Vale. Diplomacia. O sea, diplomacia, tecnología. ¿A dónde vamos a tirar? Hemos sacado este. El reclutamiento de barbas largas más barato. Con armas de mano. Uff, Es que está muy bien, ¿eh? Pero muy, muy, muy, muy bien pero habría que tirar por aquí porque si no nos vamos a quedar muy mal a nivel de de economía bueno, a nivel de economía quiero decir estamos la verdad por los cielos de los dineros que no, no podemos subir más como tal vale vamos a tirar esta con armas de mano, con picos de minero enanos con hachas de dos manos con martillos uff señores del clan, piedras del juramento no, es que no sé si coger tiradores con renombre porque al fin y al cabo está muy bien que reclutes y ya estén subidos de nivel esta nos da igual porque ya estamos tirando por las unidades más tochas, pero por ejemplo, mantenimiento más largas es más barato. Esto nos alivia un montón las arcas. Eh, no lo sé. Orden público, gemas grabadas, tumbas ancestrales. No sé. O sea, tenemos muchas cositas ahí a medias. Vale. Vamos a tirar por aquí. Vale. Vamos a, a coger tiradores de renombre porque tanto ballesteros como atronadores nos sirve muchísimo para los combates. Y, y creo que es una base fuerte del ejército y son cuatro turnos solo. O sea que vamos a tirar por aquí. Vamos a completar eso. Y ya más para adelante. Rellenaremos. Ok. Ahora... ¿Qué vamos a asesinar? 40%. 39. 38. Vale. Pues nada. Te ha tocado. Éxito, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. 500 tesoros, ingresos provenientes, vale. Vamos a subirlo de nivel. Vale, este lo estamos metiendo a tope aquí. Ejemplar, experiencia todas las unidades reclutadas, asaltar guarnición, instru... Es que este instructor es una pasada. Tropas en la región local en propiedad. Ah, Vale. Vale, vamos a coger el de asaltar barracones Porque este nos lo llevaremos a la zona norte Para limpiar fácilmente Los ejércitos Y es que no sé si girarme y atacar Vale, a este le quedan un, dos turnos Alvaraz Vale, vamos a subir la forja de armería Vale Vale, Thorgrim Hacia el norte. Vale, vamos a pasar por aquí. Vamos a llevarnos a este señor Hacia. ¿Nos sale a cuenta anexionarlo? Ah, vale. Es que el viajecito este por aquí. Uf. Vale. Vale. Aquí. Estamos súper tocados, eh. A ver, vamos a acampar. Emboscada. Eh, no, aquí. Inmune al desgaste. ¿No tenemos reposición de bajas? No. Buf, puf, puf, puf, puf. Qué feo está eso, ¿eh? Es que este ejército lo tenemos ya hecho polvo. Requiere acampar. Acampar, reabastecimiento. Inmune al desgaste. Vale Vale, ¿y qué vamos a reclutarle? Dos turnos, dos turnos, nada, son todos dos turnos No nos sale a cuenta No nos sale a cuenta ¿Por qué no puedo reclutar matadores? Armería Pero entiendo que será en la región Porque una armería tenemos Si no, no tendríamos opción Vale, aquí en las zonas sur... Lingorka, Cardromen... Vale... Vale... Este, vamos a aguantar... Es, es que esos, necesitamos esos dos turnos que le quedan... Aquí es que no sé si atacar... Quiero decir, le acabamos de quitar... Uno de los... Yo creo que sí que nos da la cuenta... Además, tenemos el apoyo de la fortaleza. Vale, vamos a controlar el ejército grande. Vale, me parece correcto. Deberíamos pasar bastante, bastante por encima. Tenemos un lanzagravios. Vale, solo un lanzagravios. Bueno, pues nada, nos tiramos a por ellos y ya está. Quiero decir, el ancho que podemos abarcar con este ejército... Incluso si queremos, desplegamos los mineros en barco, un guardia, eh. A ver si podemos entrar por detrás para reventar sus. sus lanzapiedras. Aquí en la zona de atrás, no sé si nos dejaría. El, el problema que tenemos es llegar. <risa> que si, por ejemplo, si él coge y hace, ¡eh! mineros, y se gira por ellos, pff, nos lo revienta y aún no hemos llegado nosotros. Ese es el problema que tendríamos ahí, pero bueno. Fuera de ello. Vale Dios ¿Por qué está tan feo esto? Es que subir esa colina me va a matar ¿Puedo desplegar aquí? No Vale, vamos a desplegar aquí Así, ah, sí Rollo, ok, por aquí Uy uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, las sombras, tú. ¿Qué montaña hay aquí? ¡Qué preciosidad de escenarios, tío! Me encanta, o sea, me flipan. Vale. Línea grande. O espérate, vamos a tirar todo esto para atrás. Vale. Vamos a coger... Vamos a hacer la línea. Bien. Y estos aquí detrás para barrer y ir a donde haga falta. Vale. Ahora. Miero aquí. Perfecto. Vale. Vamos a hacerle el grupo. Y ahora vamos a meter a toda esta gente aquí detrás. Dios. Más pequeñitos. Eso es. Vale. Es separarlos un poco por el hecho de... O sea, que sean grupos... Juntos. vale eh, eh, eh, eh. vale vamos, hagamos el grupo y lo vamos a dejar fijo un poquito más adelante. vale y el lanzagravios aquí perfecto vale vamos a hacer vale Vale, y veremos a ver si se gira o no Vale, ok, con toda esta gente voy a hacer un grupo ahora cuando salgan todos Haré grupo y saldrá por ellos y ya está Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Nada, nada, nada, nada Que va, que va, va Los hemos reventado No ha hecho falta ni que lleguen todos O sea, no, no, no van a llegar ni los mineros, tú El único problema que estoy teniendo es el lanzapiedras, pero ya fuera de eso. Vale, ¿dónde está su héroe? Vale. Dios, tiene unos cambios de luz súper extraños, eh. Venga, aquí, a por los trolls. Venga, venga, pillalos, píralos, píralos, los pillalos. Nah, ma maravilloso. O sea, los atronadores contra los trolls son otro rollo. Nah, y no vamos a reventar a Gringo, pillo el hierro súper fácilmente. Eh, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, aquí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale aquí, chucada aquí, chucada aquí, chucada aquí, chucada aquí, chucada aquí, chucada aquí, chucada aquí, aquí, vosotros aquí. Vale, vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, aquí, todos aquí. Venga, ahí. Gringo le está aguantando un montón, eh, me sorprende. Ahora con toda la lluvia. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Cómo aguanta este orco eso, tío? Mira, mire, mira. Mira la lluvia que le cae tú. Dios, que no se puede ni mover. Nah, perfecto. Matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo. Venga aquí, que llegó tu momento, tú. Venga, atronadores, Girarse también. Uy, la luz, tú, se fue. Dispara la guienda. Dime que matamos a Gringor, tú. ¿Cómo está aguantando? ¿Cómo está aguantando? Quiero decir, debe tener la espalda hecha mierda, un misto. Venga, muere, muere. El fin de los pieles verdes. Eso es. Maravilloso. Maravilloso. Venga, una descarguita. Venga, ahí. A reventarlos. Ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta aguantan, eh. O sea, quieras que no, aguantan aquí quedan tres goblins machacarlos ahí, hombre un goblin queda, el que lleva el estandarte un hachazo o algo, otro vamos chico, vamos, vamos, vamos vamos. eso es nada a ver, estos mineros hola vale, finalizar batalla, listo pero vamos, yo creo que ha sido el fin de los pieles verdes sin duda 23, 27, 47 No teníamos tampoco tanto que matar nosotros, eh Los trolls al fin y al cabo, pues eso Han ido al choque y ya está Pero... Es una lástima que haya sobrevivido su lanzapiedras Épico O, o especial Y no el otro Vale, pero bueno Nos hemos librado del asedio De aquella manera Perfecto Vale, derrota al señor del ejército Visus a ver, ¿qué es este que nos queda aquí? ¿Podemos? No, aún no. Vale, pues voy a ir a por ti. Nada, voy, voy a ir a por ti y te voy a reventar. Busca enemigos, lacerador... Vale. Sí. Y te voy a buscar. Nada, la vamos a simular. Sí, vamos a simularla. Y acabamos ya con los pieles verdes de una vez por todas. Autoresolución. Victoria decisiva y creo que hemos reventado hemos acabado con la facción sin pérdidas eh pieles esta facción ha sido arrasada no queda nada salvo el eco de la risa de este la guerra vale tengo muchísimas cosas que asignar eh vale voy a completar el acerador 15% vale podemos unirnos incorporar Ah, bueno, no llegamos, pero... Vale, y ahora la pregunta es... ¿Qué va a ser lo siguiente? Probablemente, probablemente... Vamos a hacer... Vale, vamos a tratar de... ¿Qué es esto? Tintes... Uh. Absorber... Vale, no tenemos más movimientos... Espérate, vamos a coger a este señor detalles del personaje así ah, que tiene un montón de cosas asignadas pero claro tenemos todo esto sin asociar estandarte de la llama ah no esto es lo que tiene asociado ya vale o sea nos queda un montón estandarte furioso esto no lo tengo puesto ah pero por ejemplo no tiene arma y armas tenemos un montón espada antihéroes Uf, esta me gusta mucho Para el tormento. No se puede mover. Vale, no. Vamos a poner el antihéroes. Que esta está muy guay. Y armaduras tenemos. Sí. Yermo de la Discordia. Vale. Vale, pues vamos a ponerle yermo de la Discordia. Objeto hechizado. No tenemos. Vale. Bueno, yo... es, es una base, ¿no? Es una base. Vale. Ok. Y, claro, agravios ahora solo nos queda el asesinato. Vale, pues perfecto lo vamos a dejar por aquí tal y como está vamos a tirarle la diplomacia a Barakbar a ver si nos, se nos une oferta conviértete en tributario vale, no, unís a la confederación y en caso de que no te unas a la confederación te declaro la guerra neutral y empeorando Como. Zubar no ve. Be... Ah, ah, hacia Barakbar Bar. Vale. Vale, vamos a hacer esto. En caso de que no, vale, pues en el siguiente turno declararemos la guerra a Barakbar Bar y conquistaremos estas tres regiones de aquí y ganaremos nosotros una región y eso va a ser un cambio importante para nosotros tenemos este ejército que va subiendo hacia arriba, tenemos este otro ejército para volver a pasar por ellos por si hiciera falta podemos tener el, el apoyo de los reinos fronterizos podemos gestionarlo de muchas formas, así que nada lo vamos a cerrar por aquí, de momento vamos a recuperar las unidades de este ejército porque estamos bastante caos y... Oh, oh, oh. Vamos a coger una de balbas largas, ¿no? Que en dos turnos, al fin y al cabo, vamos a estar parados seguros, sí o sí. Vale, vamos a reclutar una de balbas largas. Y vamos a dejar el hueco ese para el maestro de ingenieros. Y lo veremos en combate, seguramente. Si no es ese, será este. Porque el ejército de Thorgrim va llenito hasta la bandera. Y además tenemos los, rompe los rompelleros y los martilladores. ¿Qué los sacaremos a relucir? Nada, nada, nada. Se viene... Un festival aquí en la zona norte. Lo vamos a pasar muy bien todos juntos. Así que nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kui como a mí, que van a estar los dos en de la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch. Hacemos streaming normalmente todos los miércoles, sobre las 7, 7 y media abrimos directo. Charlamos un ratito con vosotros y jugamos a lo que surja. También, por último, suscribiros a este canal de YouTube. Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor